Así que bueno, ya estamos, vamos a ir mostrando la, la entrada del pesquero para que la vayan viendo. Sí.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 Venir que se va el agua. Eso. Muy bien. Activo el pique los, chino. Vamos con los pejerreyes de, de la picaza. ¿Vale? Muy lindo tamaño. <música> Lindos peces de la picasa, realmente muy lindos. No son tamaños grandes, pero son todos parejos. Pesca muy muy parejo, lomo ancho, un pescado sano, muy vigoroso al clavarlo, así que para recomendar. Laguna la picasa, pesquero en amanecer junto al guía chino pesca.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 Muy lindos pescados, muy lindos peces, sanito, vigoroso. Lindo bueno, pajarrecito. Venimos bárbaros, Chino, realmente... La verdad es que el, sí. Al día de viento tan intenso que nos tocó porque este, muchos piques directamente no lo hemos podido filmar por la gran el gran movimiento que hay arriba de la lancha, hay mucho, mucho viento. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ahora, ahora calmó un poquito y... Y Vamos se a mostrar de un poco los, los piques, la, los estemplares que estamos sacando Así que bueno, estamos en Laguna La, la Picaza, busquero el amanecer junto al Kia Chino Formaggio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 buscamos en en más profundidad, más al medio, y se puso duro el tema del viento, y ahora nos venimos un poquito en reparo, y bueno, el pescado está en todos lados.